es el Vintec, como le llamamos comúnmente a nuestra tarea de vinculación tecnológica y cuál es la tarea que desarrolla habitualmente. Esta oficina que adentro tiene la unidad de vinculación tecnológica, hoy está articula dentro de la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la Universidad. Eh, tiene la característica que en realidad fue pensada un poco en el marco de nuestra universidad federal adentro de la provincia con unidades académicas eh, que están, no están concentradas en una sola ciudad, sino que están distribuidas en distintos asentamientos en, en ciudades de la, de la provincia. Entonces, esta unidad también tiene esa característica. Tiene nodos de vinculación, que eh, tenemos un nodo en la, en la ciudad de Concordia, un nodo en Oro Verde, y las oficinas, la oficina eh, central que está en el rectorado y una oficina eh, que está en Paraná, en la Casa UNER. Esto le permite... A, a la Oficina de Vinculación Tecnológica, articular eh, más cerca de los laboratorios, poder trabajar muy cerquita de donde están eh, nuestros investigadores, que son con quienes nosotros eh, eh, primero de, eh, formulamos los proyectos y después los administramos. Entonces estamos muy cerca, no solamente presencialmente, sino administrativamente. ¿Esto ha significado, digamos, en términos sobre todo de calidad, eh, para el trabajo hacia dentro de la universidad, me parece un salto importante. Un salto importante y además con recursos propios, porque en todos los casos, todas la, la, los, eh, eh, las áreas administrativas se han fortalecido con becarios de la Facultad de Ciencias Económicas, de la Facultad de Ciencias de la Administración, eh, luego con egresados de la Facultad de, de, de Ingeniería, de, de, de Ciencias Agropecuarias, de Ingeniería en Alimentos, es decir, todos nuestros recursos humanos eh, que han hecho este, este salto cuantitativo en la manera de trabajar con velocidad, porque acá cuando llegan estos subsidios hay que ejecutarlos rápidamente, eh, son recursos humanos que la Universidad dio a esta provincia. Contanos un poco en qué consiste esto que ha firmado nuestra Universidad y qué consiste en la posibilidad de, de, de equiparnos, de tener eh, mejor infraestructura, en el caso particular en dos de nuestras unidades académicas. Eh, sí, mira, Gustavo, la semana pasada el rector eh, firmó en la Agencia Nacional de Ciencia y Tecnología, que es un organismo que depende del Ministerio de Ciencia y Tecnología, dos convenios de subvención eh, que involucran eh, los laboratorios de la Facultad de Ciencias de la Alimentación y de la Facultad de Ingeniería. Estos convenios son eh, convenios que le permiten a la universidad recibir aportes no reembolsables que eh, en, el, estos, en el marco de una convocatoria que se llama convocatoria FinCET 2000, del año 2013, nos presentamos en la convocatoria, la convocatoria es, es evaluada positivamente y entonces si ahí se origina esta financiación, estamos hablando de un monto aproximado para los dos laboratorios de 7 millones y medio de pesos. Esta convocatoria eh, apunta eh, en este caso, en este caso en especial para los laboratorios, para el fortalecimiento de los laboratorios. En la Facultad de Ciencias de la Alimentación, estos laboratorios que van a recibir equipamiento y van a recibir recursos humanos. Van a recibir la, eh, la posibilidad de incorporar nuevos recursos humanos. Entonces el subsidio los financia por dos años para, para permitir que se fortalezca el laboratorio. Casi todos los equipamientos se compran por licitaciones públicas, nacionales e internacionales, donde... Eh, eh, la oficina de vinculación tecnológica ahí normalmente participa para poder eh, importar estos equipos. Los laboratorios de la Facultad de Alimento fortalecen eh, las pymes y los clústeres productivos y las cadenas de valor agroalimentarias que tenemos en esa zona. A ver, por ejemplo, arándanos, cítricos, eh, la cadena avícola, el nuevo clúster... Que la universidad participa de la NUESPECAMP, el fortalecimiento que tiene que ver con eh, los centros de desarrollo tecnológico de la Facultad de Ingeniería apuntan a las ciencias biomédicas. Allí tenemos otra área de desarrollo. Ya los laboratorios de la facultad están trabajando con las empresas de biomedicina a través de un aglomerado que también está financiado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología. También en estos, en estos últimos cuatro años eh, la universidad. Eh, fortaleció esos laboratorios con un proyecto de, de infraestructura que se llamó PRIETEC ah, entonces ahí hay un clúster importante en la zona hay que tener en cuenta que está la industria farmacéutica en esa zona eh, que, que, que hay un desarrollo importante de empresas de base tecnológica alrededor del de, de lo que genera la facultad de ingeniería en, en la provincia Genera ¿no? expectativas hacia adentro de cada una de las unidades académicas digo respecto a docentes, investigadores, extensionistas que van a poder utilizar esos lugares y los alumnos que, que saben que estudiando nuestra universidad van a estar haciéndolo en un lugar que está a la vanguardia de la innovación y el desarrollo de la provincia. Exactamente, Gustavo, esa es la idea, eh, esa es la idea también de, la, de estas líneas de financiación eh, y, y, y es importante tener en cuenta que todo esto... El, desarrollo, el fortalecimiento de nuestros laboratorios eh, es necesario eh, no solamente con la incorporación de equipamiento, de, de recursos humanos, eh, sino también en respecto a los procesos de, de cada vez eh, las, las empresas, eh, si nosotros pretendemos que las empresas de la provincia de Entre Ríos sean empresas exportadoras, eh, la demanda de sus clientes respecto a las certificaciones de calidad en el exterior son cada vez, no solamente las internas del país, sino también para la llegada de los productos eh, al exterior, son cada vez más rigurosas. Entonces nosotros también tenemos que hacer rigurosos eh, nuestros laboratorios y por supuesto que esto fortalece eh, no solamente eh, el área científica de, de, de, de nuestras unidades académicas, sino también, obvio, la académica. Yo creo que eh, se ha trabajado mucho en todo lo que sea fortalecer el sistema científico-tecnológico y que esto también salga fuera de la universidad. ¿no?